La inversión productiva. Bien, eh, el ministro de Economía eh, ya hacía algunos eh, eh, anuncios, al igual que el presidente del Estado, de una inversión pública bastante interesante, de 4 mil millones de dólares, pero eh, se, se va a priorizar algunos aspectos y uno de los eh, importantes avances es justamente la creación de este fideicomiso de más de 2 mil millones de bolivianos. ¿De qué se trata? ¿Para quiénes beneficia? Bueno, César, este fideicomiso está destinado. A todos los gobiernos subnacionales, es decir, gobernaciones, municipios que tengan contraparte local en proyectos de inversión y que por razones económicas, presupuestarias o de endeudamiento, por el momento no pueden en este momento dar esa contraparte local. O sea, hay proyectos de inversión que están paralizados en este momento porque la contraparte local, en este caso... Eh, eh, carreteras, eh, eh, infraestructura de riego, Entres. escuelas, puentes, hospitales, están paralizados por la contraparte local, que ahorita no puede dar por la situación económica que tiene. La contraparte local, cuando decimos la contraparte local, nos estamos refiriendo a los gobiernos subnacionales. Así es. O sea, municipios, eh, gobernaciones, eh, en Así algún es, exactamente. momento. Exactamente, son municipios y gobernaciones que tienen con el gobierno nacional concurrentemente proyectos de inversión y que están paralizados en este momento. Imagínate, con 2 mil millones de bolivianos, el tamaño del fondo, los gobiernos subnacionales van a poder venir a este fondo, prestarse y poner su parte que le falta. Ahí vas a movilizar empleo, construcción, fierro, cemento, estructura. Entonces, ese es un elemento que va a dinamizar la economía regional y local. Para dar un ejemplo, solo un ejemplo, de los tantos que existen en el país, a ver, si hablamos del Departamento de la Paz, si hablamos de la región de los Yungas, hay un hospital de tercer nivel que se ha construido en los Yungas, pero lamentablemente ha quedado paralizado, porque no hay recursos eh, de uno ni de otra no. parte, ha quedado paralizada esa obra. Ahora con este fideicomiso se va a poder culminar la construcción de un hospital de esa magnitud. Así es, en muchos casos el gobierno nacional ya ha dado su contraparte, ya ha pagado las planillas, pero ahora le toca a la contraparte local hacer este aporte. No tenían ese dinero. No tienen ese dinero y no tienen capacidad de endeudamiento. Entonces, con este anteproyecto de ley se va a posibilitar hacer un nuevo cálculo de la capacidad de endeudamiento de los municipios y gobernaciones para que puedan acceder a estos recursos, pero de proyectos que ya tenían su contraparte local, no es para cualquier tipo de... Ah, o sea, Ya tienen que haber comenzado los proyectos, por ejemplo, hay un tramo carretero, volviendo a otro ejemplo, el departamento de La Paz, hay un tramo carretero entre La Paz y Quina, digamos, ¿no? El camino a, a, hacia el lago, que está inconcluso, pero eh, el municipio de este sector decía, bueno, eh, ya el gobierno ha puesto la contraparte, pero nosotros no tenemos los recursos, ahora van a poder culminar esa obra, eh, acogiéndose a, a este fideicomiso, en este caso hipotético. Así es, van a tener que gestionar ante el fideicomiso, obviamente con las resoluciones respectivas de sus eh, órganos legislativo y ejecutivo de cada gobierno local, ¿no? Pero este es un importante impulso. A ver, ¿qué es, ¿qué es lo que se pretende? Primero que se concluyan esos proyectos que han comenzado y que han quedado inconclusos. Uno. Segundo, la generación y movimiento económico interno. Es una inversión importante de 2 mil millones de bolivianos. Y tercero, la creación de empleos. Es Las constructoras, al tener esta liquidez, también pueden moverse en otras obras, en otras partes del país. No es que simplemente esto tiene un efecto solamente local, sino va a tener un efecto multiplicador en la economía. Y eso es lo que estamos pretendiendo con el farip. Ahora, seguramente van a haber algunas voces políticas. No van a criticar que, de dónde está sacando el gobierno, para qué está sacando... a ver... ¿Cómo funciona? ¿De dónde vienen esos recursos? ¿Cómo se invierten? ¿Cómo se piensan recuperar? Para, de manera didáctica, digamos, no, para, para que la gente lo entienda. Bueno, el otro día en la asamblea se ha aprobado el endeudamiento externo de la FD por más de 100 millones de euros. no. Entonces, muchos de estos recursos que, que son de reposición, porque el TGN ya los gastó en el bono canasta, bono familia... Y esa erogación, ahora la estamos recuperando, está dirigida para la inversión pública, para atender los problemas del COVID. O sea, hay fuentes externas y fuentes internas. Estamos juntando los recursos, pero en este caso, la, la ley dice que nos va a prestar el Banco Central en este caso. El Banco Central va a conformar... Ese Esas reservas que tenemos. No, no, no, en bolivianos es. Ah, en bolivianos, bolivianos no, es, no, es Entonces, no es de las reservas. No es de las reservas. Muy Bien, ¿no? ese es un buen punto ah, porque... Este ¿Por ¿Alguien un... se le va a ocurrir y decía, no, no, son las reservas que se están No, no, estas, es ¿no? en bolivianos o sea, el fideicomiso. En este caso, hace un préstamo al tesoro, el tesoro conforme el fideicomiso y las entidades vienen y se prestan. Hay requisitos. Este fondo, esta creación de fideicomiso, eh, es, una, es un, es como un banco, digamos. En lo que los gobiernos subnacionales van a poder prestarse, pero hay requisitos, ¿cuáles podrían ser esos requisitos, digamos, que necesitan los gobiernos subnacionales para eh, acudir a este fideicomiso? Bueno, esos requisitos van a estar eh, establecidos en un decreto supremo, Ok. en este momento es un anteproyecto de ley, no se ha cargado en la ley todos esos requisitos, porque de hecho, digamos, las leyes tienen que tener un carácter genérico, en el decreto supremo van a estar establecidos los plazos, tasas, pero que de seguro van a ser eh, accesibles a los gobiernos municipales y además el cálculo del endeudamiento va a tener eh, va a estar establecido de forma concreta en el decreto supremo. Ministro, de qué depende el cálculo del endeudamiento, es decir, los gobiernos eh, los gobiernos nacionales, los municipios digamos, o las gobernaciones. En el caso de la gobernación de La Paz siempre le faltan recursos económicos y no tiene capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Bueno. Si tú tomas eh, la, anterior, la anterior normativa, decía que el endeudamiento eh, dependía mucho del ingreso que hayas tenido en el periodo anterior. Exacto, la pues anterior este normativa. Momento, entonces, claro, en este momento si hacemos el cálculo, la mayoría de gobernaciones y municipios, si calculamos con el ingreso del 2020, bueno, pues, no están en condiciones porque ah. justamente ha sido un año de implosión económica para toda la economía nacional, entonces en esa situación quedan, quedarían todos al margen de la posibilidad de endeudamiento. Correcto. Lo que hace nuestro, de, nuestro proyecto de ley es eliminar ese elemento y permitir que el cálculo del endeudamiento esté situado por un promedio, no necesariamente del ingreso del periodo anterior, sino de otros periodos anteriores. y En el fondo, ¿qué significa esta norma? ¿Qué significa una inyección de recursos económicos a las gobernaciones y municipios? Uy, significa Primero es como darle sangre a toda la anatomía económica, significa efectos multiplicadores en empleo, en movilización de transporte de los elementos hacia adelante y hacia atrás en la industria, de la, en, el, en la parte de la construcción. Y eso para nosotros nos, eh, nos lleva a pensar de que estos efectos multiplicadores van a generar ingreso, empleo y las regiones se van a dinamizar de una manera importante. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hemos empezado a recuperar un poco eh, la economía en el país? Ya está en proceso de recuperación. Eh, los datos que nosotros hemos mostrado ya anteriormente sitúan a la economía entre a enero y abril del año pasado estábamos con una variación negativa de 7.5. Sí. Ahora estamos con una variación positiva de 5.3. Date cuenta que el auto está yendo en, en reversa y ahora está yendo para adelante, para adelante. pero ¿acaso ese movimiento es inmediato? No. no, tienen que empezar a ganar fuerza, musculatura, la economía nacional, o sea, una performance de, de partida y esa es la recuperación, estamos mostrando datos en varios segmentos, y el comercio exterior, caída de la tasa de desempleo, ¿eh? Eh, mejora de las exportaciones, Mejor en el área de la construcción, minería, hidrocarburos, comunicaciones, manufactura. Entonces, no solamente un sectorcito de esta región, sino varios sectores de la economía. Sin duda. Eh, ahora, para, para cerrar, como lo hemos hecho de manera didáctica y con ejemplos, y de todo lo que se ha, se ha retrocedido, esas cifras negativas en menos 7.5, ahora estamos en 5.3 estamos siendo ya un poquito más rápidos con cifras positivas vamos a seguir en esa línea con cifras positivas vamos a seguir avanzando más rápidamente bueno en la medida que invirtamos estos recursos ¿eh? los dos mil millones la inversión pública los proyectos agropecuarios no hemos dado un incentivo para la eh, siembra de trigo ¿no? el ministerio de desarrollo productivo ya está en sus procesos de industrialización de muchos proyectos, entonces la economía de seguro que va a tener una performance de, de mejora en la recuperación más rápida. ¿no? ¿Y cuál es la perspectiva de crecimiento? Pero eso hay que aclararlo, ¿eh? nosotros hemos, siempre hemos dicho que esto tiene un plazo de recuperación entre uno a dos años, no es no es inmediato. Claro, no, no, no está bien. Tenemos pero, que darle pero, o sea, ¿le, estamos dando, espacio? Le estamos dando la, la posibilidad a la, a la opinión pública, al país, de creer de que Va a haber una recuperación de la economía y la gente empieza a soñar. Por ejemplo, ¿a cuánto vamos a llegar en el crecimiento de este año? El expresidente Morales decía, va a haber, este, va a haber doble aguinaldo, por ejemplo. Sería, una, sería fantástico que la economía crezca a ese nivel. Bueno, nosotros en el Ministerio de Economía y en el programa fiscal financiero firmado con el Banco Central... Hemos establecido una meta de 4,4% de variación positiva de la actividad económica. Una si ¿Llegamos a 4,5? Bueno, si llegamos a 4,5, bienvenido, pero el cálculo del doble aguinaldo no es con el 4,5 acumulado a diciembre, sino claro. otro espacio, hay que hacer el cálculo de junio a junio de entre dos años. Claro, pues hay sí, que es. ver qué, qué pasa con este cierre de junio, ¿no? Pero si llegamos al 4,5 a fin de año, bienvenido, y si es más, mucho mejor, ¿ah? ¿eh? Ministro de Economía. Muy claro, Marcelo. Muy claro, muy didáctico. Gracias. Marcelo Montenegro, sí. Ministro de Economía y Finanzas Públicas, anunciando la creación de este FIDE y comiso para los gobiernos subnacionales. Está en proyecto, pero seguramente va a ser aprobado. Y esta es una importante inyección de recursos económicos para el país. Gracias, Ministro. Un placer. Sí, gracias, César. ¿eh? Gracias. Pablo, estoy contigo. Muchísimas gracias, César. Siete de la mañana con 12 minutos. Vamos con este consejo porque al momento...